Y una información que ayer eh, fue dada por la Federación, de que estarían abriendo el comercio el próximo lunes. ¿Cuál es la posición de la entidad que usted dirige en San Francisco de Macorís? Buenos días. La posición. Muy buenos días para todos, eh, muy buenos días para los televidentes de este importante programa. La posición de, del sector comercio aquí en la provincia de Duarte, específicamente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte, ha sido la fijada desde el lunes pasado. Nosotros estamos a la espera de que el gobierno presente un plan estratégico para la reapertura de la economía. Consideramos que a los diputados haber extendido en 15 días el estado de emergencia, creemos que es completamente compatible este estado de emergencia con la implementación de este plan. Un plan en el que, en primer lugar, pues eh, emita medidas, controle y refuerce todas las medidas sanitarias pertinentes para evitar eh, el brote continuo del COVID-19 y para combatir esta pandemia que nos afecta a todos. Pero también que, que se establezcan de una manera clara las estrategias y las etapas para la reapertura de manera gradual de la economía, porque eh, no es un secreto para nadie que hay cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas por esta medida y a la vez hay millones de empleados que en este momento no están devengando su salario de manera completa y consideramos que es pertinente y oportuno que en este momento se presente este plan, un plan que ya ha sido presentado en todos los demás países del mundo. Eh, Soriano, Fulvio Ureña, te va... Soriano, de este lado, Fulvio Ureña, buenos días, hermano. Este... Muy buenos días, Fulvio. Este eh, ¿Qué esperan ustedes del gobierno con relación a esta disposición que ustedes han tomado, a esta decisión que ustedes han tomado de re reabrir el comercio el lunes? Sí, mire, eh, eh, esperamos la presentación de este plan. Eh, evidentemente que este fin de semana eh, el presidente Danilo Medina va a presentar un decreto en el que explique su estrategia extensión de este de este estado de emergencia y dentro de este decreto esperamos que se incluya este plan de apertura gradual no es que vayan a abrir todos los comercios es que se vaya estableciendo de manera sectorizada los comercios que en una primera etapa deben de ir abriendo tomando en cuenta eh, las medidas sanitarias eh, como yo siempre he mencionado sabemos que una gran parte de estos comercios que no se le permite abrir pues de estos mismos tipos de, de, de, de departamentos y de, y de sectores, sí se les permite abrir cuando son grandes cadenas de supermercados que tienen departamentos de ferretería, departamentos de venta de pintura, departamentos de venta de, de baterías, pero no así a los pequeños comerciantes. En este sentido, el comercio a nivel nacional ha expresado su preocupación. Eh, en el día de ayer, la Federación Dominicana de Comerciantes, a través de una reunión virtual con más de 200 dirigentes nacionales, pues emitió lo que es eh, su plan para, para, para lograr que el Gobierno pues, prepare este plan de emergencia. Debido a la preocupación y debido a la, a la desesperación de estos cientos de miles de comerciantes, en el día de hoy la Federación Dominicana de Comerciantes va a emitir su posición al respecto, va a explicar a, a, a la población el por qué se debe en estos momentos de abrir de manera gradual los comercios y por qué eh, debemos de, de los empleados y las demás personas que están siendo afectadas en estos momentos por esta situación pueden ir reincorporándose tomando siempre las medidas sanitarias pertinentes. Pero a la vez, en este documento se le hará una advertencia al Estado de que si no procede con la presentación de este plan, pues eh, se van a tomar medidas más extremas. En el caso de, del lunes, ellos han planteado... De que los comercios que en estos momentos están cerrados y que se considera que pueden ir abriendo de manera gradual van a, eh, a estar en modo de protesta en las afueras de sus negocios, con pancartas, con sus empleados, y de no temperar en, eh, en este día del de lunes el gobierno, pues ellos han decidido de manera desesperada abrir sus comercios para el Estado. No la ha tomado sí. la directiva de la Federación, sino. Su conjunto en pleno eh, está compuesto por más de mil comercios a nivel nacional. Bien, gracias, eh, Alexander. Pues entonces la van eh, duro. Así es, así es. Gracias a ustedes. ¿No estarían ustedes rompiendo eh, el estado de emergencia? El estado de emergencia, como les dije, es... Eh, eh, todo gobierno pues establece medidas y en este caso hay mucha incertidumbre. La gente y específicamente una gran parte de la población, por no decir el, el 40% de la población, está siendo afectada por esta situación no afectada en sí por el asunto del virus, sino también por por situaciones eh, eh, de productividad. Tenemos como dije hace un momentito más de 60 mil comerciantes, de 100 mil que en estos momentos tienen compromisos bancarios, compromisos con empresas, tienen gastos fijos, tienen la desesperación de que todos los días o cada 15 días van los empleados a sus casas reclamando su pago porque no tienen el sustento para poder eh, eh, subsistir. Y, y no ha sido todos no han sido acogidos a través de FASE por diferentes razones. Y en este sentido, pues, la desesperación ha llegado a un límite en el que han solicitado a la Federación Dominicana de Comerciantes y ellos han tenido que, que operar por estas medidas que son extremas. Nosotros como Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte siempre hemos apelado a la a la, a la ponderación, al diálogo y siempre hemos tratado con mesura esta situación, pero el, el comercio en el sentido de la pequeña y mediana empresa y de estos sectores que en estos momentos están cerrados, lo está mostrando una desesperación debido a que el gobierno no ha presentado un plan estratégico. Y por eso es que siempre hemos apelado a que el gobierno realice y presente un plan estratégico desde el principio debieron de haberlo hecho, presentando un plan en el que se pudiese establecer una primera etapa de reapertura para final de mayo, principio de junio, final de junio o hasta julio, como lo han hecho en otros países. Pero al no presentar nada, se ha llenado de incertidumbre toda la población dominicana, principalmente estos comerciantes, principalmente... ...a personas que viven de, de la venta al día a día... ...principalmente millones de empleados... ...que en estos momentos no están devengando Bien. su sueldo... ...y debido a esta desesperación... ...pues han tenido que optar por esta, por estas medidas... ...bueno, muy muchas gracias Alexander... Alexander. Alexander. un momentito Francis... Ah, okay. ...un momentito Alexander. ...Amado Rosa... Eh, ...sí, gracias... Eh, ...mira, yo tengo... Eh, ...siempre he planteado así... ...que el gobierno no le queda otra solución... ...que no sea hacer una reapertura escalonada... Ahora bien, eh, cuando se produzca eso y comiencen a abrirse, ¿hay algún nivel de garantía sí, que el propio comercio organizado pueda brindarle al país? ¿De que va a haber un sistema de vigilancia para que las obligaciones sobre la higiene, el contacto, el acercamiento social y eso se cumpla, Porque ahí hay un tema, en un país tan desorganizado y de gente tan rebelde, a la hora que todo el mundo salga a la calle a comprar y a, a diferentes tipos de negocios eh, yo no creo que va a haber una no creo que vaya a haber una eh, normativa sí, sí. Eh, propia que ellos mismos asuman eso eh, al yo participar de la reunión virtual que celebró ayer la, la, la federación dominicana de comerciantes hubo hubieron varios empresarios de, de santiago eh, de expendio de, de comida y de alimentos que sí están aptos en estos momentos para poder estar operando y, abier y, y estar abiertos, pues se le han dañado algunas, algunos neumáticos de algunos de los vehículos de distribución. Y él estaba comentando que el único lugar del centro de Gomas que estaba abierto porque ahora mismo todos están cerrados eh, por la situación del estado de excepción y, y, de la, y de la modalidad del estado en estos momentos de cierre pues el único lugar que estaba abierto era PriceMark. y PriceMark eh, tenía una fila para comprar neumáticos de más de 200 personas, sí. las personas no pudieron, no pudieron realizar su compra, ahí sí está la aglomeración, sin embargo, si se les permite a los pequeños eh, vendedores y distribuidores de comas, que eh, no siempre tienen más de tres o cuatro clientes, estableciendo un proto, un protocolo que debe de, cumplir, de cumplirse estrictamente obviamente esa gran aglomeración de personas que es un foco de contaminación pues va a desaparecer y, y evidentemente en el documento de hoy de la Federación Dominicana de Comerciantes se va a plantear también un plan estratégico de medidas sanitarias que van a adoptar esos comercios que en estos momentos quieren abrir sus puertas eh, inclusive se han hablado de que la Federación Dominicana de Comerciantes tiene más de mil pruebas para, para poner la disposición de los empresarios que quieran o, o tengan la necesidad de realizarle pruebas a sus empleados y a ellos mismos para así poder evitar tener personas que han tomado todas las medidas y ellos están preparados para poder abrir sus puertas y lo que ellos quieren no es realizar una protesta ni incumplir ni, ni con la ley ellos quieren que el gobierno pues, les escuche y ellos quieren que el gobierno les permita, a través de un plan, en una primera fase y de manera gradual, estratégica e inteligente para no eh, eh, eh, volver con otro brote importante del virus, poder abrir sus puertas y poder ellos apalear la situación económica que tanto le afecta en esos momentos. Bien, pues gracias Alexander por toda esta información gracias. y ya sabe la población, el comercio está mandando un mensaje. Y la posibilidad de aperturar bajo los esquemas. Vamos a esperar ese documento. Muchas gracias, Alexander. Vamos gracias a, usted, a esperar ese documento. Un saludo cordial para todos y a los oyentes. Gracias. Bien, vamos a Buen ver qué nos, qué nos tiene eh, el WhatsApp. Así es, tenemos que Rubio, desde, desde San Francisco, dice: en el barrio Santa Ana.